Como un residente o ciudadano pide a un familiar extranjero. Somos Inmigración Miami. Servicio excelente a precio justo. ¿A qué familiares puede pedir un ciudadano de los Estados Unidos? Un ciudadano de los Estados Unidos mayor de 21 años puede pedir a sus hermanos y hermanas, prometida, prometido o cónyuge, padres, hijos casados o solteros y menores o mayores de edad con su cónyuge, yerno o nuera del ciudadano, y sus hijos menores de edad, nietos del ciudadano. ¿A qué familiares puede pedir un residente de los Estados Unidos? Un residente mayor de 21 años puede pedir a su cónyuge, esposo o esposa, no importa su edad, y a su o sus hijos solteros o divorciados. Pasos Llenar y someter formato I-130 y la I-130A para su cónyuge si el beneficiario entró legalmente, puede ajustarse en el país llenando la I-485 junto con el permiso de trabajo. Si entró ilegalmente, debe pedir un perdón i 601 y cuando este sea aprobado, debe hacer un proceso consular en su país. Debe tener un patrocinador económico. Consideraciones El boletín de visas dice en qué fecha va su petición. Revíselo periódicamente por Internet. Quienes han entrado más de una vez al país ilegalmente, no pueden hacerse residentes por medio de este proceso. El peticionario o patrocinador económico deben tener los ingresos anuales especificados en las tablas de pobreza federales. Para más información, llámenos hoy. Nuestro teléfono es 786 383 1813.